Bienvenidos a ¿Qué pasó ahí? Leonardo DiCaprio Y bueno, esta semana, hoy estoy solo, estoy solito, solín Me tocó grabar a solas, eh, bueno, de vez en cuando ocurre Y bueno, esta semana, eh, esto que se llama ¿Qué pasó ahí? Donde revisamos ciertos temas de interés que ocurren con cada mes, por así decirlo Tenemos una selección un tanto extraña eh, Temas que van... Que son dignos de revisar porque pueden llegar a ser un poco extraños, ¿no? Primero que nada, vamos a empezar. ¿Por qué se llama? ¿Qué pasó ahí Leonardo DiCaprio? Este señor que está aquí en pantalla se llama Pedro Pascal y la chica que está a su lado se llama Bella Ramsey. Eh, ellos dos son los culpables de que de nuevo esté eh, en el ojo del huracán el señor Leonardo DiCaprio. Tal vez no los culpables, sino los... los que menos tienen que ver ahí ¿no? porque contexto rapidísimo, Bella Ramsey y Pedro Pascal eh, protagonizan una serie que está basada en un videojuego llamada The Last of Us serie en la cual nos presentan a Pedro Pascal y a Bella Ramsey en el cual Pedro Pascal y Bella Ramsey tienen una especie de relación eh, padre e hija obviamente no son padre e hija pero bueno, eh, los que jugaron el juego saben de la historia y los que eh, están viendo la serie también reconocen un poco de lo que puede llegar a tratar, ¿no? Eh, sucede que la edad de Pedro Pascal es de 47 años y Bella Ramsey tiene 19 años. Esto, por algún motivo, alguien en Internet lo conectó, lo supo este, relacionar con Leonardo DiCaprio y eh, su actual pareja, que aparentemente tiene 19 años, ¿no? Esto... Eh, viene siendo una teoría que ya tiene muchísimos años. Una teoría que se llama... La, le pusieron la teoría de los 25. Pero actualmente parece que ya bajó la edad. Eh, porque actualmente son de 19 años. Eh, primero que nada. Las dos imágenes están aquí. Tanto eh, Leonardo DiCaprio con su actual novia. Y eh, Pedro Pascal con Bella Ramsey. Primero nada que ver. Si ves la actriz Bella Ramsey que también creo que yo no vi Game of Thrones pero creo que mucha gente la reconoce eh, sale ahí se ve muchísimo más joven aparte de que a la actriz siempre se le ve un poco natural y por otro lado a la novia de Leonardo DiCaprio que ahorita te digo cómo se llama eh, es Eden Polanyi de 19 años, se ve muchísimo mayor, pero muchísimo mayor hasta me atrevería, es que también la foto no le hace mucha este no le ayuda muchísimo, pero se alcanza a ver que es mayor, incluso hasta es más alta que Leonardo DiCaprio digo, cosa que de por sí no es difícil, pero esto nos lleva a una teoría, a la famosa teoría de los 25 que algunos dicen que es de los 22 y actualmente es de los 19, ¿no? La teoría de los 25 cuenta que Leonardo DiCaprio podría estar terminando con sus novias al cumplir los 25 años. Esta teoría empezó ya hace ya varios años cuando el mismo señor eh, tenía 22 años y empezó una relación con una de las actrices justo antes de que se estrenara este Titanic. Justo después termina con ella. Y empieza a andar con otra chica, pero él ahora tenía 23 años y ella tenía 22. Esta teoría se fortaleció justo cuando Camila cumplió la edad eh, de 25 años en junio del año pasado. La pareja, curiosamente, termina su relación de esta manera. La modelo se convirtió en la octava compañera sentimental de Leonardo DiCaprio, que no superaba los 25 años. Eh, mucha gente se ha hecho... Mucha gente se ha sentido confundida o incluso hasta indignada por la... Eh, pues digamos la... Es que ¿cómo llamarlo? Porque no creo que sea un hábito. Sino la preferencia de un hombre de 48 años por una eh, pareja muchos años más joven. Entonces muchas personas pueden estar un poco confundidas. Eh, yo creo que ahí lo, lo ideal o... Lo lo mejor, en cierto modo, pues es hablar, preguntarles a ellas, ¿no? Porque primero que nada, ¿qué están pensando, no? Las mujeres que han estado con Leonardo DiCaprio. Eh, porque la gran mayoría hay, este... Bueno, más bien ninguna de ellas superó los 25 años. Y de hecho, todas es como que 25 años y bye. Entonces existe un gráfico, de hecho alguien alguien por ahí se tomó la tarea de hacer un gráfico. Alguien por ahí se tomó la tarea de hacer un gráfico en el que literalmente enumeran todas las novias, todas las edades y cómo él termina con todas antes de los 25. Al principio se tomaba como burla, pero terminó siendo una teoría que está empezando a preocupar a muchos. Estas nuevas generaciones, estas... Mmm, Sí, nuevas generaciones, nuevas olas de pensamiento. Pueden llegar a tomar esto un poco transgresor, un poco fuera de lugar. Puedo alcanzar a comprender por qué lo que... Eh, porque si sí salta eh, y más viendo la comparación. Volvemos con Pedro Pascal y Bella Ramsey. de eh, Que literal, tienen una edad similar y ellos se ven como padre e hija. Entonces... Eh, pues yo creo que <risa> está de pensarse, ¿no? Está como que de pensarse mucho. De nuevo, creo que estaría bien escuchar a las exparejas de Leonardo DiCaprio, qué ocurrió. No tanto si las, por qué las terminaron o por qué terminaron antes de los 25, pero pues sí saber qué ocurre, ¿no? Que bueno, también mientras ellas estén bien y no haya ninguna especie de abuso ni nada de eso, pues yo creo que... Pues ahí sí... ¿Qué decir no? Por mi parte yo sinceramente siento que mmm, si tuviera que escoger o estar con alguien Pues yo creo que hacia abajo, yo actualmente tengo 26 años, yo creo que a lo mucho 23, 24 Porque ya incluso yo pensándolo a um, 20 años ya se me hace una diferencia más o menos este pues, abismal ¿no? Entonces, pues quién sabe, cuando uno sea más mayor, más maduro, ¿qué ocurre, no? Curioso, curioso. Entonces, por eso se llama, ¿qué pasó ahí Leonardo DiCaprio? ¿Qué pasó ahí Netflix? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Desde cuándo Netflix ya lo teníamos como que un poco... Eh, pues ya lo traemos entre ceja y ceja, ¿no? Entre la aparición de nuevas, nuevas plataformas de stream, de... Transmisión simultánea, transmisión en vivo, como quieras llamarlo. Muchas personas, eh, la aparición de muchísimas, porque apenas, pues, nos, nos gusta creer que eh, la época de encierro, la época pandémica, terminó hace un año, pero la realidad es que ya llevamos dos años afuera y muchos parece que todavía eh, no han regresado al 100, ¿no? Entonces, esta temporada sirvió... ...para que grandes compañías... ...dejaran de rentar sus... ...buenas películas, sus buenas... ...este... ...pues sí, sus películas, sus series... ...a Netflix, que Netflix en aquello entonces... ...era la única opción que se tenía... ...para ver series, para ver películas... Eh, ...desde tu celular... ...desde tu computadora... U ...ordenador, consola de juegos... ...que... ...en cualquier lugar, ¿no? Entonces era la más grande... Eh, hasta ahorita pues es un gigante que se resiste a morir pero pues claramente eh, ya tiene sus días contados ¿no? entonces en la época pandémica en, eh, tal vez en el momento más crítico para muchas familias nació Disney Plus, nació HBO Max, HBO Max creo que nació poco después pero también nació Paramount Plus, nacieron un montón de eh, compañías de streaming que están dedicadas a a pasar lo mejor de cada compañía, quitándole todo a Netflix y empezando pues Netflix a producir sus propios contenidos algunos muy buenos, algunos muy este... pues no tan buenos, eh, algunos muy cuestionables eh, y otros pues... Ah, ahí ahí van, ¿no? Pero entonces en Netflix empieza a perder, empezó el... Me parece que fue el semestre pasado cerraron el año perdiendo una cantidad muy fuerte de suscriptores. Era lógico porque, pues, otras compañías de stream están ofreciendo grandes clásicos, algunas están ofreciendo, y ni se diga Disney Plus que también pues, está un poco en picada. pero pues tiene lo clásico, no, eh, películas infantiles, tiene a Marvel, tiene a Star Wars. Eh, HBO Max pues tiene... HBO Max que tiene... Bueno, tiene todo lo de DC Comics, tiene lo de Warner Brothers. Eh, entonces pues lógicamente se divide la gente, ¿no? Pero, pero Netflix pues al perder tal cantidad de suscriptores o de pues pagantes, porque al final de cuentas lo importante es la paga. No sé quién tuvo la grandiosa idea, tal vez incluso hasta... Siento que es alguien que quiere ver que la compañía se, se, se, se vaya a la quiebra, desaparezca. Alguien por ahí tuvo la grandiosa idea de empezar a cobrar eh, por cuenta compartida. ¿Qué es eso? Bueno, aquí en, en México ya, que ya le habíamos agarrado la onda, ¿no? O sea, ya habíamos... Es que es cuestionable también porque dices, bueno, qué tan este, hasta cierto punto, qué tan deshonesto podría ser. Porque, bueno, sí, sí y no. Porque, bueno, en muchos casos, entre varias personas se junta la cantidad eh, del costo de la suscripción mensual y se paga, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la plataforma. Estaba cobrando dos personas por $7.99 Y en Canadá igual $7.99 Y en euros $3.99 En Portugal y en España $5.99 Lo que está de pensarse es que alguien por ahí Tuvo la grandiosa idea de empezar a cobrar Por televisor Por televisor o por, este, por dispositivo no, Porque cada dispositivo eh, tiene algo llamado dirección IP Que es, pues, la dirección de tu teléfono, ¿no? O sea, cuando te llega un mensaje, pues, manda a cierta dirección IP Tú no te das cuenta, pero, pues, se hace, ¿no? Entonces, ¿alguien tuvo la grandiosa idea de empezar a hacer cobros? Este... Pues, cobros extras Pues... Durante el primer semestre del 2000, fíjate, fue durante el primer semestre del 2022, eh, perdieron una cantidad muy fuerte. Lo que llevó, pues, el considerar la posibilidad de compartir contraseñas. O sea, en vez de prohibirlo literalmente, pasaron a empezar a meter comerciales. Pero, pues, supuestamente esto iba a ser lo que se iba a... Pues a hacer, por así decirlo, es lo que se iba a hacer para que no se perdiera dinero, ¿no? Eh, ahora lo que se tiene que hacer es, eh, los suscriptores que tengan una segunda residencia o viajen con frecuencia a diferentes ubicaciones deben de abrir la aplicación de Netflix en sus dispositivos móviles mientras estén conectados a su red Wi-Fi, de, pues obviamente de su casa, eh, en el que vienen una vez al mes y a continuación, eh, cuando lleguen a la segunda ubicación deben de informarlo a un apartado que está en la misma aplicación llamada eh, fuentes de la plataforma entonces pues te pones a pensarlo y dices bueno eh, estos, estos precios suben y lo único que hacen es dividirnos eh. yo sinceramente no siento que Netflix esté perdiendo por compartir contraseñas. Tal vez yo pondría un, este, un límite. Porque sí creo que se pueden crear. Hasta cuatro o cinco perfiles. De una misma cuenta. Entonces sabes qué, Pues a lo mejor limito el número de cuentas. A lo mejor bajo un poco. Pues la cantidad de personas. Que pueden eh, incluso verlo simultáneamente. Si tú quieres que sea una sola cuenta. O sea, una cuenta. Eh, en una. Pues sí, una sola partición, una sola este, un solo usuario Por cuenta que puede haber al momento Porque bueno, aquí en Latinoamérica Los latinoamericanos y no solo México Pues tenemos una, este... Desgraciadamente tenemos un modus vivendus O un modo de solucionar las cosas Que <ríe> que es cuestionable al 100, ¿no? O sea, de qué estamos hablando, pues piratería eh, Incluso pues, piratería en internet, que, pues, muchos saben cómo hacerlo, este, entonces, pues, pudo existir otro modo, yo hubiera seguido, como les digo, con la publicidad, entre, o sea, quieres una aplicación sin publicidad, pues, sabes que tienes que pagar un poco más, quieres, eh, pues, por cada determinado tiempo que veas, pues, te va un comercial, es más barato y pues no importan las personas que lo vean Porque las otras compañías no tienen limitaciones Casi eh, ellos son, un, no quiero decir más comprensivos Pero como van empezando pues a lo mejor y, y no lo están haciendo no Entonces, ¿qué pasó ahí? Eh, Netflix, ¿qué vas a hacer? Vas a permitir que las otras compañías te estén ganando Porque... Pues viendo comentarios aquí en, en Facebook, muchas personas ya no se hicieron esperar, ya hubieron comentarios como yo, ¿sabes qué? Entonces, chau Netflix, no tienes nada nuevo, este si sí estrenas películas, pero pues algunas son bodrios, o ¿sabes qué? Me voy a HBO porque tiene X-serie, me voy a Paramount porque tiene X-serie, me voy a Disney Plus porque tiene X-serie. Entonces, pues, solo el tiempo va a decir qué va a ocurrir con Netflix. También tiene mucho que ver la cancelación de algunas series. Algunas series que, pues, a veces sentimos que somos muchos los fans de dichas series. Pero al final, pues, resulta que no. ¿Y qué pasó ahí con Rosalía? Eh, acaban de ocurrir los Latin Grammys 2023 y hubo grandes sorpresas. Sorpresas muy inesperadas. Eh, cosas que normalmente, pues, no se verían. Eh, algunas reacciones, por ahí tuvimos a Bad Bunny, pues sacado de onda como, ¿por qué yo no gané? ¿por qué ganó Adele? ¿por qué Adele tuvo que ganar? pues si yo soy Bad Bunny ¿qué ocurrió ahí? entonces pues ahí <risa> cada quien no, pero lo que llama la atención y lo que te hace decir, ¿qué pasó ahí? este Premios Grammy o Latin Grammys 2023 es que mucha gente eh, empezó a se... se pues le sacó la on le sacó de onda que uno de los ganadores más extraños fuera Rosalía. Que pues bueno, para los que no ubiquen a Rosalía, que quién no, definitivamente, aunque uno no quiera. Rosalía se hizo con eh, uno de los Grammys por mejor álbum de rock latino. Entonces fue de las cosas que la gente se sacó de onda. Porque es como rock latino, ¿no? Para empezar esta mujer hace... ¿Cómo le dice la, la, la banda? Hoy le dice género urbano. <risa> Entonces en el género urbano. Que básicamente es reggaetón. Eh, Como por qué ganó Rosalía. No? ¿Por qué ganó entre personas. Entre artistas de la talla de. Eh, Fito Paez. Eh, Mon Laferte. Que tampoco me parece mucho que haga rock. Pero ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, ya investigando. Después de, vir, de, vir, de ver... Eh, videos de muchos rockeros indignados, de muchos rockeros que decían bueno, ¿y por cómo? ¿por qué ganó? si el rock, no cree que haga rock? <risa> y pues ya lo investigamos, ¿no? aquí nos dimos a la tarea y pues hemos descubierto que la terna o la ¿cómo decirlo? la categoría tiene un nombre completo bastante, bastante extenso, que prácticamente eh, no tiene nada que ver con el género musical Ajá, Rosalía no ganó el mejor álbum de rock latino. Rosalía ganó el ¿Cómo, cómo se llama? El mejor, el mejor álbum art alternativo este de rock o música latina. Entonces en realidad no no ganó ella por ser la más rockera del mundo, sino ganó por ser latina muy independientemente. Eh, pues, claro, no es de mi gusto, de hecho, pues yo choco un poquito con con su música, no me fascina. Eh, es, es muy chocante porque entras y de pronto escuchas el... Eh, es, bueno, no me gusta, no me fascina, pero pues tampoco es para que estemos así como de cómo es posible que haya ganado a Mejor Rock. Porque, bueno, es mejor can, eh, fenomenada a ah, mejor canción alternativa y mejor video musical ese me parece que fue el que ganó, sí es mejor álbum de rock latino o alternativo, y se, impu y se impuso a Fito Paz, Tinta de Tiempo Moon Laferte y Gaby Moreno entonces pues, pues ahí qué pasa, ¿no? Eh, ya que andamos aquí digo, me sobró tiempo y no quería hablar de esto pero vamos a hablar de esto, a ver este ¿qué pasó ahí? TikTok, ¿por qué estás alineando los conciertos? este uno de los videos que más me llamó la atención, de hecho fue uno en el que ni siquiera fue un video, es un tiktok, que ya, ya existe el término tiktok, eh, en este tiktok se hablaba sobre cómo muchos eh, artistas han empezado a notar eh, cierta actitud agresiva por parte de pues, los asistentes, no ya que eh, muchos de ellos con tal de crear un momento, de crear algo que puedan subir a sus redes, pues han hecho varias, este, pues varias cosas, pues sí malas, ¿no? O sea, hay varios ejemplos, hay este, cuando les avientan los doctor Simi, cuando les avientan ramos de flores, cuando intentan crear un momento que puedan subir a sus redes sociales y en búsqueda de causar eh, esa, ese impacto pues han logrado incluso hasta detener conciertos por causar fallas técnicas, incluso por arrebatos al estilo Axel Rose, que pues literalmente en sus tiempos mozos le aventabas algo y se paraba el concierto y se iba, ¿no? Pero no solo esto, eh, la creciente o más bien la popularidad de TikTok está en sus trends, ¿no? Que son eh, videos que tienen un fragmento de una canción entonces muchos artistas también se han quejado, digamos no quejado de que ya la gente no se sabe las canciones completas ya la gente ya no se sabe las canciones completas, ya no se corean las canciones completas ya nada más se corea la parte que se viraliza que, apare que a veces son fragmentos de un minuto de dos minutos o prácticamente los coros entonces esta juventud está yendo a los conciertos solo por una canción, por un fragmento de una canción, entonces te hace preguntarte ¿qué pasó ahí TikTok? ¿por qué estás arruinando los conciertos? Eh, aparte de que se prácticamente están pirateando un servicio, están pirateando un concierto, eh, hay cuentas completas que se dedican a a transmitir conciertos desde el principio hasta el fin eh, igual la tecnología tiene mucho que ver porque antes era imposible grabar un concierto y que se escuchara y se viera pues digamos presentable ¿no? porque ahí aplica la ley de la piratería no me engañas, todos hemos comprado piratería eh, en aquellos años en los que literal alguien se metía con una cámara y grababa la película directa del cine cómo se veía y cómo se escuchaba, no era la mejor de las este... Resoluciones, pero algo así ocurre en estos tiempos. Entonces, muchos artistas, lo que estaban viendo al principio como una bendición, ahora está empezando a, a, a pesarles. Porque hay videos, hay videos completos, eh, que por completo, eh? hay videos en los que hay artistas dando todo, están cantando. Viene la parte más viral, todo el... El, la arena o todo el, el recinto por así decirlo Lugar, canta Pasa ese, ese momento esa, Ese estribillo eh, Y todos se quedan en silencio Incluso hasta el artista como que se pregunta Bueno ¿y, y, y qué no se sabe No otra o qué Entonces pues eso tiene mucho que ver Y no me malentiendas Eh Muchos de ustedes pueden estar viendo esto en este momento y decir, bueno, pero pues tienes TikTok, ¿no? Y sí, sí, sí sígueme en TikTok, son los cuentos de Fab. Ahí subo fragmentos o justamente fragmentos. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a más gente. Ya mucha, mucha gente más joven que uno ya no ve videos completos. Ya ver un video de 27, 28 minutos es mucho. Entonces prefieren ver fragmentos. Así se la pasen en, en el mismo este, perfil, viendo diferentes fragmentos de 4 minutos hasta juntar los 27 minutos que va a durar este video, pues, pues bueno, no es el precio de... Ya que andas ahí, pues ya suscríbete a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab, en Instagram, también está como insgimabofab, eh, esto es un podcast, entonces también lo puedes escuchar en Spotify, en cualquier plataforma, Google Podcast, Apple Podcast, y también puedes buscarlo en cualquier buscador como Google Chrome, o este, ¿cuál es el otro? Internet Explorer, eh, solo que ahí pues se tarda en subir, ¿no? En Spotify también, y bueno, por si no lo encuentras nada más puedes buscarlo en, digo, en cualquier buscador. Y bueno, esto fue eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Este. Eh, ¿Qué pasó ahí, Leonardo DiCaprio? ¿Qué pasó ahí? Eh, Netflix y ¿qué pasó ahí? Latin Grammys 2023. Nos vemos y nos escuchamos en otra edición más de ¿Qué pasó ahí?